En 1961, el investigador Frank Edwards citaría en su libro Strange People la historia de un inafortunado negro habitante de Mississippi que tenía en su frente un solo ojo, el cual vivía el racismo y el desprecio de las personas al considerarlo un verdadero monstruo humano. Estás a punto de entrar a mi canal de investigación, Oxlack. Cíclopes DE LA FICCIÓN A LA REALIDAD Este caso reportado por Edwards demostraría que las leyendas antiguas sobre los llamados cíclopes no se trataban tan solo de cuentos y fantasías, y que en la historia han existido en verdad personas con esta característica. En la mitología griega, los cíclopes eran gigantes monstruosos que tenían un solo ojo circular. Estos se suponían eran hijos de Urano y se les agrupaba en tres hermandades los cíclopes pastores, los cíclopes uranios y los cíclopes herreros. Los cíclopes pastores habitaban en Sicilia y eran seres humanos gigantescos y de repulsiva fealdad. Habitaban en cavernas y devoraban a los extranjeros que osaban poner sus pies en aquellas costas. Los cíclopes uranios citados en la teogonía de Hesiodo, hijos de Egea y Urano, fueron arrojados por su padre al Tártaro, región de los infiernos donde sufrirían tormentos eternos, las almas de quien por sus crímenes merecían ser castigados después de la muerte. Los cíclopes herreros del dios Efesto, dios del fuego y los volcanes, habitaban bajo el Etna, eran gigantes enormes que parecían montañas. Su único ojo bajo una espesa ceja despedían deslumbrantes y amenazadoras miradas. Los cráneos de elefantes enanos, hallados en diferentes islas del Mediterráneo, pudieron ser inspiración para la construcción del cíclope como un monstruo. La semejanza de los cíclopes con estos cráneos salta a la vista. Justo en el centro presentan un orificio en el que se implanta la trompa, que recuerda una cuenca orbitaria donde se alojan los ojos en muchos animales. Pero también existen historias modernas de personas con un solo ojo, por muy aterrador que esto parezca. En 1793, el francés Jorge-Louis Leclerc, conde de Buffon, escribiría en su libro Historia Natural una de las obras científicas más completas de su tiempo, El nacimiento de una niña de un solo ojo en medio de la frente. Sucedió en el seno de la familia Clemente de Tougou, Francia. La criatura parecía la réplica de aquellos gigantes de un solo ojo que describe la mitología griega. Se sabe que esta niña logró sobrevivir hasta los 15 años de edad. Algo difícil de que suceda, ya que en la actualidad la mayoría de estos nacimientos resultan con fetos en vida. Esta terrible malformación es llamada ciclopía, causada por el trastorno del desarrollo embrionario del prosencéfalo. En la mayoría de estos casos las malformaciones son tan graves que son incompatibles con la vida y producen la muerte del feto dentro del útero y los que logran sobrevivir padecen retraso mental, además de problemas respiratorios y de olfato. Las causas de la holoprosencefalia siguen siendo desconocidas. Puede ser familiar por herencia genética o incluso por factores ambientales. Se ha demostrado que hay un riesgo incrementado en los hijos de madres diabéticas, y en el caso de los animales, debido a los salicilatos y las radiaciones. Como es el caso de esta pequeña tortuga que podemos conocer?, gracias a un video que fue subido a la red. Los antiguos griegos pensaban que los muros de sus ciudades más viejas habían sido construidos por gigantes creían que solo los gigantes tenían la fuerza para mover piedras tan enormes por eso a esos muros les llamaban muros ciclopeos el gigante Polifemo. un día odiseo héroe griego llegó a una isla donde se encontraba la cueva del gigante de un solo ojo polifemo entró y encontró una manada de ovejas cuando el gigante vio a Odiseo, cerró la entrada con una gran roca, dejando atrapado a Odiseo. Pero al caer la noche, mientras el gigante dormía, Odiseo lo hirió en el ojo, dejándolo ciego. El ciego gigante trastabillaba buscándolo por el piso, pero solo tocaba las espaldas suaves de las ovejas. Así que cuando el gigante movió la piedra para salir, Odiseo pudo escapar sano y salvo. Por lo tanto, los cíclopes no solo son parte de la mitología y la fantasía sino que en realidad existieron o pueden existir. Uno nunca sabe cuándo nacerá un nuevo cíclope en el mundo.